El latinol. ¿Por qué me llaman el latinol? En este video, con las calles de la hermosa ciudad de Sevilla, te lo contamos. Me llaman en Latinol porque nací en Ecuador, sí, soy orgullosamente ecuatoriano. De vecino tengo a Colombia y a Bogotá, su capital, vallenato, color, y un café sin igual. Y llegamos a Brasil para disfrutar de su carnaval. Al sonar de la samba, tú no puedes pasar la mano. Y de manera increíble, ya estamos en territorio uruguayo. Sí, estamos en la capital de Uruguay, Montevideo, aquí de paso te agradezco, por estar viendo el video. Saliendo de aquella puerta, me encuentro con otra gran belleza. Eres tú, Guatemala linda, que no sales de mi cabeza. Y con el adelante de Bolívar, con la libertad y paz en nuestros corazones, seguiremos hablando de algunas otras naciones. Atravesando el río Guadalquivir de Sevilla, siento que se me acelera el corazón. Y estamos en la calle Asunción. Se siente bastante guay, es la capital de Paraguay. Asunción, gran calle peatonal en Sevilla capital. por si no lo sabían aquella es la plaza de cuba todos gritamos fuerte que viva que viva cuba y si sientes estos buenos aires es porque estamos en la república de argentina aguante leo messi Y con estilo andaluz diré, ya no me dio tiempo Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela. Pero haremos una segunda parte. Yo me despido desde Sevilla, la capital de Andalucía. Bueno, a esto se debe el nombre de El Latino. El Primo, de corazón. Chao.